hola soy Chaviloque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal, vamos con Macedonia del Norte, Macedonia desde 1996 hasta 2022, vamos a ver qué nos trae el país balcánico, es otro de los países que se retira como en el anterior vídeo, Bulgaria, una pena porque durante varios años fue mi favorita, dos oh, o no, incluso tres, ahora lo iremos viendo, además tienen una también de las canciones favoritas de toda la historia del festival, para mí. Y bueno, sin, sin más, vamos a ver el vídeo y os cuento. Bueno, Calliope. Además es que ahora me pongo a recordar y ha tenido muy buenas canciones. Bueno, los 2000 ya... Bueno, esto es icónico. Esta canción la adoro. Buenísima Carolina Odnas Savisi Me encanta la puesta en escena el vestido cómo canta la canción es muy muy buena Bueno todo se es que una canción muy buena El que falleció ya hace unos años Les que mis condolencias Martin Bussing, o sea, esto era mi favorito para ganar en 2005, o sea, me encantó, yo era un niño, como ahora, <risa> no, en serio, esto era muy bueno y la puesta en escena eh, no, fue, no fue buena, cuando vi el videoclip dije esto, esto gana, pero es que no, la puesta en escena no sé qué, qué. por qué hicieron esto. Aquí también era de mis favoritas, Macedonia del Norte, que ahí se llamaba la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Buenísima Elena. Bueno, Carolina del nuevo, con una canción muy buena también, pero... Prefiero mucho más OVNASAVIZI Bellísima además, y el color del vestido me encanta Esto... esto era buenísima En serio, o sea, cómo no se clasificó esto. Es muy buena. Hola. Bueno. En 2009, la canción era buena, no es de mi gusto, pero es muy buena esta canción. Y la voz del hombre, es muy buena. Ah. Ostras, no recordaba esta canción. No recordaba esta canción de Macedonia. Rosinka, que también me gustaba. Una canción diferente. Que entiendo que bueno, no puede gustar a todo el mundo. lo que hizo en esta canción. ¡Buenísima! ¡Qué voz! Bueno, 2013 tampoco se clasificaron. Esto fue un mix un poco... explosivo. No, no sé cómo definirlo. Me encanta la música romani. Si ¿Sí alguien tiene una explicación para decirme por qué no se clasificó To The Sky que me lo deje escrito porque no... Es muy buena la canción. Bueno, abre el lips... Además, el título viene genial en esta época. Mísima Dona también, a una, a una de clasificarse. Oh, Dona. Catalán Dona es mujer. Eso digo yo, yo, mujer. Oh my God. Bueno, ¿me explicáis esto también? O sea, ¿cómo no pasó esa una bueno, pasará la historia también como la encargada de la mítica frase de los 12 points, go to the nautic channel. <ríe> Ella fue la portavoz de este año de, de dar los votos en, en Eurovisión. Y esta canción era muy buena. Se han cometido muchas injusticias con Macedonia del Norte. My god. O sea, lo que hizo Tamara, o sea. Gracias, Macedonia del Norte, esto es. Bueno, espectacular. Fue la ganadora de. de la mitad de, de los votos. No recuerdo, creo que fue la, los del jurado. Y es que, bueno, la letra, ella como lo hizo, brutal, brutal. Y bueno, Basil en 2020, que fue el año que se canceló. Se canceló el festival, pero en 2021. Algunos artistas regresaron, como ya sabéis, otros no. Y a él, pues, veremos si le dieron la oportunidad ahora. Sí. sí, y está bien que se la den a los artistas que no pudieron participar. La canción era mejor que la del año anterior, para mi gusto, él lo hizo de fábula, en directo ganó la canción, pero no era de mis favoritas. Y bueno, esta canción al principio no me gustaba, me fue enganchando al principio y lo que más me gustó fue Andrea, su actitud, cómo, cómo canta, defendió muy bien la canción, a pesar de no ser mm, del todo buena para mí. Andrea con otra canción mejor. Hubiera, estado, hubiera tenido una, una mejor posición, porque ella canta muy muy bien, además, esto tiene, tiene estilo. Bueno, hasta aquí el paso de Macedonia en el festival de Eurovisión de Macedonia del Norte, para ser correctos. Y bueno, como ya habéis visto, han tenido canciones muy muy buenas, que han obtenido posiciones injustas a veces, porque otras también no es que se lo hayan ganado, sino que las canciones eran buenas y la puesta en escena, pues no, no, no ha sumado puntos. Con Martin sí que esto, si hubieran seguido la línea de, del videoclip que mostraban otra coreografía, estaba muy bien enfocado, pero no sé, no, no, no me acabo de gustar en la puesta en escena, porque la canción me encanta. A Odna y de, de Carolina bueno, espectacular, o sea, buenísima, muy buena. Y nada, pues hasta aquí el paso de Macedonia en el Festival de Eurovisión. Una pena que no estéis en 2023, pero espero que volváis al año siguiente, lo suplico, porque para mí me gustan mucho las canciones que trae Macedonia del Norte. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado no olvidéis darle like, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo.